entonces es ir combinando digamos que nos organicemos para poder en esta primera instancia escuchar ¿sí? y luego que combinemos eso con el desayuno con todo pero intentando hacer el mínimo digamos ruido para que podamos estar atentos y atentas a lo que vamos compartiendo desde la mesa en una primera instancia Bien, bueno, en primer lugar, compañeras y compañeros, mi nombre es Angélica Lagunas, soy la secretaria general de Aten Capital y quiero en primer lugar agradecer a las compañeras del Jardín 33 que han dispuesto que podamos utilizar hoy este espacio que gratamente nos está quedando chico a pesar de la política de apriete que hubo en muchos jardines para intentar que las compañeras y los compañeros no asistan a esta jornada. Incluso hasta esta mañana a las 7 de la mañana, directoras y directores enviando mensajes de que esta jornada, si era en la mañana, la tarde las compañeras tienen que ir a trabajar. Queremos dejar claramente explícito que las compañeras y los compañeros que han asistido a esta jornada no tienen que ir en ningún otro horario a su lugar de trabajo porque la constancia los cubre como una actividad gremial y estamos acá para organizarnos, le guste a quien le guste. Queremos en segundo lugar, bueno, nombrar a las compañeras del equipo directivo que han hecho posible que la jornada se realice acá, a Sandra Pavicich y a Inés, agradecerles porque queremos comentarles que costó mucho. Parte del apriete fue que ningún, ninguna directora crezca el jardín para que se haga la jornada. Entonces fue muy difícil. Y darle la bienvenida a cada compañero y a cada compañera de los jardines que han llegado hasta acá producto de que nos está preocupando y ocupando ciertas situaciones que estamos atravesando en los jardines y en las salas. Esta jornada unificada les pedimos silencio por favor un ratito esta jornada unificada surge del pedido y de la necesidad para abordar las dificultades que van apareciendo como decía recién en cada uno de los jardines y la sala. Esos problemas no son nuevos, comenzaron hace un tiempo ya. Comenzaron con la aparición de la Ley de Educación Nacional, comenzaron con la actualización de eh, la currícula de nivel inicial, comenzaron este año con la aparición en escena de lleno y acomodé lugar con la multisala eh, tan requerida y tan eh, exigida especialmente por las autoridades de nivel inicial las autoridades del consejo pero también hay que decirlo con todas las palabras por la jefa de supervisores y por el cuerpo supervisivo que efectivamente arremeten para que en cada uno de los jardines a como se dé lugar se abran multisalas sin el personal y sin los recursos necesarios para que podamos llevarlo adelante. Luego también aparece la famosa escuela infantil. Solo estoy mencionando algunos títulos que vamos a trabajar luego en la jornada. Y también, por qué no mencionarlos, los Ateneos, que parece ser que son aquellos eventos que nos permiten eh, analizar nuestra propia práctica pero en realidad son los eventos que están utilizando tanto el nivel las autoridades del nivel como la jefa de supervisores para a partir de allí bajar toda la política que tenga que ver con la reforma educativa esta reforma o estos títulos que acabo de mencionar no son una cuestión particular de la provincia del Neuquén no son una cuestión particular de nuestro país es un plan mundial y para eso luego nuestra compañera Sandra Juárez se va a referir al tema. Y tiene que ver con la política que tienen los organismos nacionales e internacionales de avanzar, con terminar con lo poco que queda de la escuela pública y avanzar profundamente con la privatización. Ni que hablar que el nivel inicial es uno de los niveles casi, digamos, este, con los niveles más altos de privatización los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no están exentos de llevar adelante políticas para aplicar estas reformas educativas hace pocos meses firmaron lo que se llama el pacto con el Fondo Monetario Internacional y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver? y bueno, tiene mucho que ver porque justamente ese pacto tiene como definición fundamental achicar el gasto público y achicar el gasto público significa meter mano a los presupuestos educativos tanto de salud como de educación pero también meter mano a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la educación y por supuesto y fundamentalmente con las reformas educativas meter mano a las condiciones laborales en las que desarrollamos nuestras tareas por eso, digamos, no está disociada esta situación de la política económica mundial y particularmente de la Argentina en relación a las reformas. Esto explica el desastre edilicio que tenemos. Esto explica que las compañeras y los compañeros del Jardín 60 ya lleven prácticamente tres meses sin clases y que a ninguna autoridad le interesa un pomo si esas infancias tuvieron... Este, clases o no, durante tres meses, luego de venir de una pandemia que todos sabemos qué significó para cada uno de los niños y niñas, pero también para cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Esta jornada, compañeros y compañeras, tiene como objetivo continuar con una política que venimos llevando adelante desde la Comisión Directiva de Aten Capital, cuando fuimos en el 2017 y en el 2018 conducción, pero también ahora que estamos haciendo intervenciones que tienen que ver con poder parar la pelota, analizar lo que está pasando, determinar cuáles son los problemas que tenemos y buscar entre todos y todas las posibles soluciones para enfrentarlos y para defender nuestras condiciones. Entonces, analizar la situación... Particular que está atravesando el nivel inicial es uno de los objetivos de esta jornada determinar las problemáticas y buscar las soluciones es otro objetivo de esta jornada y por supuesto queremos plantearles y proponerles a cada una de las compañeras y los compañeros que hoy vinieron a pesar de todo el apriete que expliqué antes y que además de ser multiplicadores de lo que aquí ocurra les queremos proponer con absoluta claridad que seamos quienes organicemos la defensa del nivel inicial, que seamos quienes organicemos y nos paremos en defensa de los derechos y el derecho a acceder a la educación que tienen cada uno de los chicos y chicas que asisten al nivel inicial y aquellos que todavía no lo hacen porque no hay vacantes en los jardines. Queremos proponerles compañeras y compañeros, reeditar la rebelión que significó y que seguramente muchos de ustedes se acuerdan cuando en el 2018 nos paramos para defender los espacios pedagógicos que tanto la jefa de supervisores como el nivel inicial querían sacarnos, ocupando las salas de música, ocupando los escenarios y ocupando cada uno de los espacios que ustedes habían determinado en sus proyectos institucionales, como espacios educativos, los avanzaban para abrir allí salas y poder subsanar lo que significaba el déficit de no haber construido los jardines que necesitamos todas y todos. Por eso queremos reeditar esa rebelión y queremos que esta vez la rebelión sea pararnos en defensa del nivel inicial, pararnos para decir... No queremos a cualquier costo las multisalas, no queremos a cualquier costo la escuela infantil para unos pocos. Queremos de verdad que haya presupuesto educativo, que se destine a la construcción de los jardines que necesitamos, que se destine a la construcción de las escuelas infantiles, pero no sobre el eje de avanzar contra nuestras condiciones y contra el derecho de las chicas y los chicos a acceder al derecho a la educación. En esta jornada, compañeros y compañeras, para analizar, para analizar todo esto y para podernos pararnos, digamos, para pararnos en contra de lo que hemos planteado, nos acompaña en esta mesa la compañera Sandra Juárez. Sandra es una profesora de filosofía, licenciada en educación y doctora en educación. Ejerció la docencia en el nivel medio, pero también en eh, los institutos de formación docentes de aquí, de Neuquén Capital. También ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Este producto de la lucha que hemos dado, la compañera goza del 80% móvil que hemos conquistado con la lucha, las y los trabajadores de la educación y que vamos a tener que seguir defendiéndolo. Actualmente Sandra desarrolla tareas de investigación en el Departamento de Políticas Educativas de la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional eh, del Comahue. Perdón, de... pero sí. nos quedamos sin lugar, así que está buenísimo. Sí, no, muy bien, sillas. muy bien. Bueno, en segundo lugar, luego de Sandra, de la exposición de Sandra, nos van a acompañar tres compañeras que en este momento también están felizmente jubiladas, las tres, la compañera Susana de Luca, la compañera Alejandra Jara y la compañera... Alejandra Sánchez, eh, las tres trabajadoras del nivel inicial y las tres van a abordar en tres minutos cada una un aspecto de la reforma educativa para compartirlo con cada una de ustedes. Este sindicato se recorrió para Lines para decir que no había que venir a este lugar, que no había que venir a debatir y nosotros defendemos el derecho a debatir a poner en tensión, a cuestionarnos y a poder pararnos contra todos aquellos que intenten avanzar sobre nuestros derechos. Así que gracias compañeras, gracias compañeros, y ahora sí tomamos asiento y comenzamos esta jornada Decían, No pasarán sobre nuestros cuerpos, no pasarán. Sobre nuestras condiciones laborales no pasarán. Gracias compañeros, compañeras. Y Sandra, te damos la bienvenida. Bueno, eh, buen día a todas, a todos. Muy agradecida de estar hoy con ustedes compartiendo esta jornada que realmente renueva las utopías y la necesidad de trabajar en torno a una sociedad distinta agradecer a, a las compañeras y al equipo compañeros y el equipo eh, directivo de, de Capital por eh, bueno, convocarme una vez más y realmente revitalizar permanentemente el debate realmente es, eh, digo, esperanzador y utópico en el sentido positivo de utopía, lo digo de poder estar hoy acá en un espacio colectivo, debatiendo nada más ni nada menos que las políticas de reforma. Eh, de reforma que además nos pone en una situación como la que estamos hoy, felizmente de resistencia. Así que todo me agradecimiento. Bien, bien eh, vamos a intentar pensar juntas y juntos, esta es la propuesta, estas políticas de reforma desde una perspectiva crítica y cuando me refiero a una perspectiva crítica eh, retomando un poco lo que planteaba Angélica en un comienzo en este encuadre general es poder pensar el vínculo de la educación con el sistema económico-social más amplio es poder pensar la educación en relación a la totalidad social a las relaciones que es necesario establecer con otras dimensiones entonces un poco la, la idea y la invitación es en este ratito que me toca trabajar con ustedes es que no hacerlo o, o, o eh, no tomar esta línea crítica tiene muchas consecuencias, entre ellas eh, el desarrollar posiciones conservadoras en la educación que son muy, muy generalizadas a pesar de los discursos que se pretenden progresistas pero también implica despolitizar el debate educativo y dificultarnos o hacer difícil que pensemos alternativas, donde pareciera que todo está ya definido ¿no? y que el mensaje es ese. Así que bueno, esta es la invitación. Invitación a poder pensar también muchas de las consecuencias que se plantearon acá y que ustedes viven en lo cotidiano desde el nivel. Tratar de ver por dónde podemos... Eh, de algún modo eh, ir ahondando en, en las causas que provocan el Estado en el cual hoy está el nivel inicial y el conjunto de la educación también a partir de las reformas, que no son nuevas, que no son en esta etapa, sino que tienen un marco mucho, de mucho más tiempo. Y vamos a tratar de, de ubicar solamente estos últimos 30 años ¿no? de reformas en la Argentina y, y en el continente latinoamericano. Eh, lo primero eh, que está en pantalla no, vamos a dejar ahí eh, la primera imagen que, que está proyectada dice reformas educativas globales barras gerenciales algunos autores plantean que en estos últimos 30 años en el mundo se, ha, se han dado una catarata de reformas en los sistemas educativos una epidemia de reformas dicen algunos y que esas reformas, por eso el, el, el término global, tienen un carácter particular o tienen un acento particular que tiene que ver con el gerenciamiento. ¿no? El hecho de la necesidad que están planteando estas reformas de gerenciar, esto, lo estoy diciendo en términos de quienes eh, elaboran, ¿no? quienes y no solamente elaboran diseñan, es imitar o oh, la educación va a mejorar en tanto y en cuanto tome lineamientos que tienen que ver con el sector privado. Algunos van a decir la empresarialización de la educación, la mercantilización de la educación, ¿no? términos que fuimos acuñando a lo largo de estos años, estos últimos años. Bien, y ahí cuando nosotros pensamos en las reformas en, en globales como las que estamos anunciando, y en ese marco, las reformas que se dan en nuestro país... No podemos dejar de pensar en los organismos de crédito internacional, que son los que diseñan las reformas. Acá tenemos una, una lista que ustedes deben reconocer, la OEA, la UNESCO, la cepa el BID, el Banco Mundial y la ODE. Bien, yo me voy a referir, particularmente cuando hable de las reformas en el plano educativo, del Banco Mundial. El Banco Mundial lleva 30 años de intervención en la política educativa y en el diseño de las reformas en nuestro continente y en, específicamente en el caso de la Argentina el Banco Mundial es un actor no solamente financiero sino ideológico, uno de los más fuertes en el mundo donde inclusive tiene un banco de datos donde mapea todos los sistemas educativos y ofrece a sus inversores dónde invertir en educación bien la, la propuesta que tengo para hacerles es ahora, bueno, un poco esquemática en términos metodológicos porque quisiera que vayamos de este plano más global ahora a un plano eh, eh, nacional y, y local y que podamos mirar un poco esta caracterización que van a ver que no, no es nueva vamos a repasar algunas cosas que ustedes ya conocen para ver de qué modo estos principios que sustentan las reformas globales se aplican en el caso de nuestro país qué cuestiones van siendo materializadas en, nuestro, en nuestros sistemas educativos específicamente ahora sí pasamos al segundo bueno, ¿se, ¿se ve bien por ahí, por el fondo? ¿se ve? ¿más sí, después lo man a ver Vamos a leerlo igual, lo leo y hago, hago los comentarios. Bien, ¿cuáles son los objetivos de las reformas globales que decíamos? La necesidad de incrementar la competitividad económica de los países en dos sentidos y en dos líneas. Incrementando los resultados de aprendizaje e incrementando la eficacia, la mejora de los sistemas educativos. ¿Se acuerdan que decía? Hablábamos del tema de la gerencia. Vamos a ver cómo ese concepto de gerencia se traslada después a nuestra realidad. Una, otra de las, otro de los objetivos es transformar el rol del sector público, proceso que venimos viviendo desde los 90 hasta ahora, con fuerte reestructuración de los del Estado, introduciendo incentivos, una más. ¿Cuál es el otro objetivo? Que las instituciones educativas que la educación adopte las normas los valores y las técnicas del sector de las empresas volvemos a la idea del sector gerencial, esto que decía en un comienzo ahora bien sí, pasamos al seguro. estas reformas que tienen estos objetivos tienen un diagnóstico de la educación el diagnóstico que hacen los organismos es un diagnóstico homogéneo para todos los países no hay particularidades, no hay problemas específicos no hay eh, prioridades que tengan los países y, la, y el argumento del Banco Mundial es en realidad nuestras, nuestros diagnósticos y nuestras propuestas se basan en evidencias demostradas se basan en eh, experiencias exitosas esto lo digo en el término de lo que plantea el banco estoy hablando de ese lenguaje lo plantean en términos de buenas prácticas. Por lo tanto, no son cuestionables, son diagnósticos y soluciones para todas las clases, para todos los países iguales. Entonces, cuando nosotros decimos reiteradamente, tenemos un problema de presupuesto y pedimos permanentemente que ese presupuesto sea aumentado para sostener la educación, en realidad el diagnóstico no es ese los organismos van a decir, no, no, no se necesita más plata se necesita administrarla de manera eficiente hay un problema de eficiencia, hay un problema de gerencia hay un problema de gestión por eso que nosotros, a lo largo de, de, de los 90 hasta ahora tenemos este lineamiento de la gestión como un propósito como una meta para cambiar los sistemas educativos en los últimos años, ustedes han asistido, tal vez algunos o han escuchado y pongo este caso ya algunos conocen el ejemplo pero es un caso paradigmático como eh, el Ministerio de Educación Nacional que centraliza por supuesto todas las decisiones y que elabora los, los, todos los planes que tenemos de formación ha lanzado hace unos años el famoso eh, proyecto de formación para directivos y para supervisores supervisoras el famoso hacer escuela ¿Me escucharon? Sí, sí. Hacer escuela acá No, un de Fue armado por una pedagoga que todos conocemos, que es Silvina Gibbs, que es, es, ha trabajado en universidades públicas también. Esto se da, es parte de, de, de, del juego entre lo público y lo privado, que tengamos eh, docentes académicos en este doble juego de una pata en lo público y la pata en lo privado, diseñando. ¿Sí? borrando los límites entre lo que es lo público y lo privado. Ella conformó un equipo en la, en la Universidad de San Andrés, donde fue docente y coordinadora muchos años, que fue el encargado de dar la capacitación en todo el territorio argentino de el hacer escuela, incluido Neuquén, financiado en este territorio, como no podía ser de otra manera. Por Panamérica, que es un actor clave en el sistema educativo, y definiendo nuestro contenido de formación en esta misma línea, el sector privado, con la anuencia y con la coordinación del sector público, porque es el gobierno y el ministerio de la provincia que quien se encarga de estas convocatorias. Pero esto porque el Estado empieza a jugar un papel eh, en este sentido. Voy a volver sobre eso, pero entonces. Ahí dice, crisis de eficiencia, de eficacia y productividad. En definitiva, crisis de calidad. Todos los conceptos que provienen del campo económico, de la racionalidad económica, y que han ido penetrando en nuestro imaginario y nuestro vocabulario, nuestras maneras de pensar la educación. El concepto de calidad está en todos los documentos, desde las leyes, las normativas, los documentos que elabora el banco, nuestros proyectos institucionales, tal vez. Bien, y acá hago una aclaración también. Cuando hablamos del concepto de calidad, en términos de calidad total, en vinculación a la empresa, estamos hablando de un producto útil. Y es útil en tanto y en cuanto te da beneficios al cliente. Y entonces los productos tienen un valor importante, pero como valor de cambio. Ese es el concepto de calidad que tenemos que pensar. Bien, ahora, entonces... No, todavía no porque no la secretaria me está adelantando bien, me está corriendo del tiempo entonces, la crisis no es de recursos no falta más plata en la educación sino que hay que administrar mejor para eso hay que formar a la gente para que administre mejor a los directores y supervisores sobre todo bien, hay una excesiva injerencia del Estado otra de las partes de de las, de las, del diagnóstico hay una mala distribución de los recursos lo que antes decía hay crisis de gerencia dada por el centralismo y la burocratización del Estado Interventor. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué dicen los organismos? Que somos descomprometidos y desprofesionalizados. Y que somos los responsables, las responsables de la crisis educativa. Porque entre las cosas que hay que gestionar, que tienen que gestionar los directores, es, que no, es a nosotros. ¿Sí? Recursos a gestionar somos, no solamente la escuela, el edificio, todo lo demás. Nosotros. Ahora sí pasamos. Estas son, este es el análisis global, ¿sí? Los lineamientos globales. Bueno, entonces las propuestas para superar la crisis. Las metas son la calidad y la equidad. Acá agregamos otra categoría, la equidad que también aparece con mucha insistencia en los discursos educativos ¿sí? y cuando hablamos de equidad hablamos de otro concepto de raíz económica que no plantea eh, la distribución de los recursos a todos sino que a los más pobres entre los pobres y ahí vamos a atar a eso que ya nosotros conocemos que son las políticas focalizadas y las compensaciones o sea, la equidad se relaciona con la igualdad de oportunidades y con las políticas compensatorias. Dije la equidad, ¿no? La equidad. Entonces, las metas educativas no están planteadas ya en términos de igualdad, democratización y el de derecho a la educación. Cuestiones que nosotros afirmamos permanentemente en, nuestras, en nuestros reclamos, en, nuestras, en nuestro ideario. No, las metas son ahora la calidad y la equidad. Y tenemos la Ley de Educación Nacional que es la primera que nos marca, marca estas metas de ahí todo lo demás bien entonces ¿cuáles son las, las respuestas? para todos iguales ¿eh? homogéneas ajuste presupuestario bueno, este discurso va en contra de lo que están planteando no, por eso la pelea es tan grande ajuste presupuestario políticas sociales focalizadas y existencialistas privatización lo que estábamos haciendo ahora el avance de la privatización la alianza público y privada lo marqué en el ejemplo de el caso del, del, de la formación a ser escuela directores o sea, el, el Estado no es que está ausente el Estado cambia su papel siendo un gerenciador más que lo que hace es tratar de coordinar justamente su accionar con el sector privado permanentemente dando lugar como decía antes a que el sector privado delinee las políticas a llevar adelante. Nosotros también tenemos en la provincia de Neuquén, esto lo, lo, es, es reciente, hace ya un tiempo, nosotros hipotetizamos desde la investigación que las petroleras tenían una oficina del Consejo de Educación y decíamos tenemos que encontrarla, tenemos que hablar con alguien. Era difícil, porque nosotros trabajamos, de paso les cuento, en investigación el tema extractivismo, o sea política educativa y extractivismo en esta región en, en, en Patagonia en Nor Norpatagonia entonces digamos, tiene que haber un lugar donde haya una oficina bueno, no encontramos una oficina pero encontramos un, en el ministerio una, una área de enlace interinstitucional donde ahí se sientan las empresas petroleras con el ministerio a coordinar, no solamente ya que nos van a donar una, una sala de computación sino qué programa de formación va a llegar a las escuelas y Neuquén se jacta de ser una provincia ordenada en ese sentido ¿no? en torno a, la, a las demás provincias patagónicas dicho por ellos mismos en una entrevista ¿eh? Bien. otra de las características lo leo para los que no ven y el paso lo, lo retomamos es la gestión por resultados y la rendición de cuentas entonces en, en todas estas políticas es central dijimos hoy, uno de los de, los, de las cuestiones la gerenciales somos los docentes los docentes tenemos que rendir cuentas de nuestro trabajo la evaluación tiene que ser central es más, el cuestionamiento histórico de los organismos es que nuestro, nuestra escala salarial se base en la antigüedad nuestra escala salarial tiene que basarse en el desempeño y en base a eso poder eh, recibir nuestros salarios esto es recomendaciones que vienen siendo aplicadas en muchos países ustedes saben siempre ponemos el ejemplo de Chile porque además es la experiencia exitosa que el Banco Mundial marca permanentemente les recomiendo, si quieren ver este tema no pueden perder un libro que se llama que siempre lo cito, pero que realmente marca todas estas líneas porque además tiene el diagnóstico nuestro ahí nos vamos a reconocer en el diagnóstico que hace el Banco sobre los docentes ¿Quiénes somos? ¿De qué clases social provenimos, ¿Cuál es nuestra formación? Bueno, una serie, pero una profunda caracterización. Se llama Profesores Excelentes. ¿Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina? del año 2015. Ahí van a tener esta, esta línea fuerte desarrollada. Bueno, en este marco los currículums son currículos estandarizados. ¿Sí? Decíamos, las recetas son estas, el currículum se hace y lo, lo, lo proponen... Eh, los técnicos los técnicos en contra de los ministerios fuertemente no hay, no hay posibilidades de participación en esto eh, lo, que, lo que vemos es eh, también en el sector de los ministerios eh, esta privatización porque son consultores eh, privados, instituciones personas, sectores que intervienen directamente en el asesoramiento en la consultoría quienes tienen la última palabra en los diseños curriculares inclusive en Neuquén cuando elabora los diseños tiene que mandarlos al ministerio a que los aprueben ¿Sí? y esa aprobación pasa por los técnicos o sea la legitimación está en la autoridad del saber experto bien eh... Y bueno, y otro de los planteos dentro de los currículos estandarizados que dice ahí, es la propuesta de nuevos formatos en tiempos, en espacio y en la polivalencia de nuestras funciones como docentes. Esto para todos los niveles, ¿eh? esto se hizo ya en el, en el, en el currículo de formación eh, docente que fue uno de los primeros en reformarse en la provincia y, y sigue con, este mismo, con estas mismas líneas en, en, bueno, en, en inicial, ¿no? Desde, desde superior a inicial. Bien, y en consonancia con lo que decía anteriormente, la propuesta es la flexibilización de contrataciones y retribuciones, lo que decía respecto a nuestros salarios, y transformar las condiciones de trabajo docente. Después retomo esto. ¿sí? Ahora, recordemos entonces, estas son las propuestas, ajuste, políticas... Eh, sociales focalizadas privatización, alianza público-privada la evaluación los currículos estandarizados y las condiciones de trabajo docente retomo esto a, ser, a ver si, lo, si más o menos se puede retener de parte de ustedes porque ahora vamos a ver cómo esto se concreta en, en nuestro sistema educativo ahora si sí pasamos de diapositiva y la pregunta es cómo se llevan a cabo estas políticas de reforma a nivel global diseñadas por los organismos e impuestas por ellos, especialmente por el Banco Mundial, en el caso de nuestro país. Ahora acá la lista está mucho más chiquita. Bueno, ¿se acuerdan que el primer ítem hablaba del ajuste presupuestario? Bien, entonces, una de las medidas que se toman de los 90 en adelante y hago, hago esta aclaración antes nosotros vamos, me voy a referir a la educación argentina en los últimos 30 años, casi 31 años en el marco de dos grandes reformas que fue la reforma de los 90 y la reforma del 2013 a partir del gobierno de los Kirchner estas reformas que son... Eh, reformas que, que no son originales porque son las que se llevan a cabo en todo el continente se dan en el marco, se llevan a cabo en el marco de los programas de ajuste estructural y privatizaciones que en todo el continente imponen el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la Organización Mundial del Comercio ese es el marco en el cual se plantea es necesario reformar los sistemas educativos porque tienen que acompañar esta transformación productiva. Bien, entonces, el Estado, a partir de los 90, nosotros dejamos de, de asistir eh, a, a lo que es el Estado eh, educador, el Estado educador que nos planteaba la ley 1420, el Estado principalista que garantizaba la educación de manera igualitaria para todos todas, a un Estado que... A partir de la ley de transferencia educativa, va a descentralizar ¿sí? sus funciones y se va a transformar presupuestariamente en un Estado subsidiario en materia educativa. Va a cubrir aquellos, aquellas demandas que no vaya a cubrir o que no cubre el sector privado. Entonces, desde los 90 en adelante, tenemos un Estado subsidiario en educación. Por eso, en correlación con ese Estado subsidiario, el Estado se convierte en un Estado asistencialista y lo que va a desarrollar son políticas focalizadas. O sea, asistiendo con los créditos, además, que toma de los organismos internacionales, asistiendo a aquellos sectores más pobres entre los pobres, como decía, a través de lo que nosotras conocemos, conocemos todos, son los planes y programas. ¿Sí? Planes y programas, que es el plan social educativo en el año 90 no paran de multiplicarse en nuestro país, todos con financiamiento y crédito externo. Y me olvidaba decir algo y lo quiero eh, plantear eh, antes de seguir avanzando, que es que entre estas dos grandes reformas que estoy planteando, la de los 90 y el 2003, hay más continuidades que rupturas, más allá que el gobierno que asume en el 2003 haga un cuestionamiento de los organismos, en realidad, los hechos desmienten este cuestionamiento, porque se toman más créditos y se reorganiza toda la. la hay un, ro, un reordenamiento de tipo legal que lo que hace es garantizar que esos lineamientos fijados por los organismos se cumplan de manera más eficiente. El único gran cuestionamiento que va a hacer el, el gobierno del 2013 en adelante es a la Ley Federal de Educación y la propuesta de sanción de una nueva ley. Acá también decimos que la ley de educación nacional, por la continuidad de sus concepciones, por la falta de diagnóstico y por la falta de propuestas superadoras, es solo una reforma de tipo administrativo. ¿Sí? Este, este papel del Estado subsidiario está planteado en los mismos términos en la ley de educación nacional como en la ley federal, lo estaba. Continuidades. Continuidades en cuestiones centrales, como es el papel del Estado, el rol del sector privado, la recentralización en la toma de decisiones del Estado Nacional. Esto se profundiza. Pero se profundiza, además, no solamente se continúa, sino que se profundiza en líneas como es la presencia del sector privado en la educación. Esto avalado por la ley, quiero decir, ¿no? O sea, concretamente. Y bueno. Nosotros, eh, en, el, en el caso, vuelvo al papel asistencialista y de las políticas focalizadas por eso la meta, acuérdense, es la equidad y no la igualdad ¿sí? Bien, entonces, en esto conocemos lo que ha sido el funcionamiento de los programas educativos donde se destina a poblaciones específicas con objetivos específicos, con resultados específicos con eh, personal que termina designando el director o el director de la escuela. Esas prácticas son procesos de gestión hacia los que se apunta. Digamos, si uno tiene que pensar cuál es el modelo, y es este, proyectos institucionales gestionados por resultados donde los directores tengan capacidad de poder nombrar personal, por fuera de los estatutos. De ensayos, ensayos que se van dando y que van mostrando por qué lado da la política. Bien, eh, entonces ya lo dije, se acentúa en esta etapa eh, desde los 90 en adelante la privatización de la educación y de la política educativa. Y entonces, en el caso de la privatización, retomo a lo que dije, pero no quiero dejarlo pasar. Algunos autores hablan de la privatización encubierta de la educación pública, porque no solamente se trata de eh, generar o ofrecer o que la demanda educa habilitar para que la demanda educativa sea cubierta por el sector privado, sino que se trata de que estas lógicas de funcionamiento privado, como decía antes, vayan incorporándose en el sector público, ¿sí? y en la política educativa lo nombré antes sectores privados en los ministerios delineando los currículos delineando los materiales de la formación ¿Sí? eh, bien y otra cuestión es más lo voy a leer porque no, no se ve desde lejos ¿no? y ya lo mi leo yo de casi no puedo leer eh, en el sistema educativo se ha borrado cada vez más esto que decía yo, el límite entre lo público y lo privado. Este es un eje importante. ¿no? ¿Se acuerdan que lo decíamos? Una propuesta es que el Estado se acerque más... Me quedan tres minutos pero no llego. Ya les, ya les aviso. Eh, bueno, decía entonces que el Estado entonces... Eh, haga alianza con o sea, eh, esta línea es el Estado eh, de algún modo cambiando su rol, decíamos, ¿no? como coordinador como eh, gestor de este vínculo entre lo privado y lo público entonces, esto queda claramente establecido, y acá lo cito en la ley de educación nacional todo lo que estoy diciendo es en el marco de la ley de educación nacional ¿eh? así que remítanse a la ley después si, si quieren dice así eh, Bueno, esta, y, ¿y cómo se expresa la legislación? en el énfasis que se pone en quién gestiona quién gestiona la educación ¿Ah? y entonces se pone en pie de igualdad lo público y lo privado la ley esto es un avance respecto de la ley federal en pie de igualdad instituciones de públicas, privadas de organizaciones no gubernamentales y o de iniciativa social bajo el argumento de que la educación es responsabilidad de todos, esto lo dice la ley de educación nacional en el artículo 13 y 14 ¿Sí? lo público y lo privado inclusive, acuérdense esto también es bastante recurrente se nos dice, todas las instituciones son públicas, es una cuestión de gestión históricamente el sistema educativo se constituyó a partir de, la, de, de dividir el sistema en público y privado. No hay gestión social, no hay gestión privada, no. Esta es otra de las cuestiones que permiten diluir y borrar lo que se supone es esta diferencia entre lo público y lo privado. Bueno, como además decíamos en este artículo, ¿quién gestiona? Todos estas, estos actores gestionan ahora el sistema educativo, no solamente el Estado. Eh, Queda algo más, el, el, el papel del Estado como evaluador se ha profundizado. ¿Se acuerdan que lineamiento de política a nivel internacional es hay que acentuar, eh, los, nosotros tenemos que rendir cuentas, hay que acentuar los procesos de evaluación y entonces nosotros, el Estado Nacional, de manera centralizada, sigue organizando los programas de evaluación, las pruebas, eh, el operativo nacional, las ONE, pero además desde el año 2000 no para de realizar otras pruebas de evaluación, que es, por ejemplo la PISA que es de OCDE a nivel internacional, donde se miden resultados. Y es también interesante, porque es un reclamo que muchas veces hemos hecho en las discusiones respecto a las evaluaciones, que no se evalúa el desempeño de los funcionarios, no se pone en, en, en, en contexto los resultados vinculándolos a los, los tiempos y espacios de enseñanza en las instituciones, a las características institucionales, a otras políticas sociales, a las condiciones de, de vida y de trabajo de los docentes y de los estudiantes y sus familias. Todo esto se pierde y no es casualidad porque acá no se evalúa la práctica estatal. El objetivo es evaluar la práctica nuestra, la práctica docente. Bien. Y otra cuestión, no menos importante, es el papel que tiene el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Federal de Educación. Rol central, definen todo. Con una aclaración importante, el Consejo Federal de Educación está conformado por los funcionarios provinciales, no elegidos por nosotros. En ese marco, le llaman el marco, porque este también es parte de la de del vocabulario que desde el 2003 empieza a, a, a estar presente, de concertación y consenso entre ellos, porque nada de esto intervenimos nosotros. Es más, la ley de educación nacional habilita en los consejos consultivos mayor participación del sector privado y disminuye la participación de docentes y estudiantes. Entonces, los lineamientos... Y las decisiones esenciales se toman en ese ámbito, Consejo Federal, Ministerio de Educación Nacional. Y se toman en relación, básicamente, o básicamente no, en toda la política educativa, pero específicamente en lo que tiene que ver con las, eh, los diseños curriculares desde la formación, desde el nivel inicial hasta la formación docente inicial y continua. Y ahora sí, me parece, ¿no? Ah, y hay algo que antes de antes de, de, de pasar a la otra diapositiva, que está dicho ahí, que me olvidaba, es que desde el 2003 se replantean las estrategias de... Ya ah, no lo había dicho. ¿Qué es importante? ¿Cuál es la línea? De regularizar la carrera docente. ¿Y qué significa? Algo de esto... Tiene el Estatuto Nuevo de Capital, ¿eh? Y estaba planteado casi todo esto en el plan maestro de Macri. Y la setera. Y la setera, muy bien. La compañera de más años me apunta muy bien. Entonces, ¿qué significa desregularizar la carrera docente? Simplificar el proceso de acceso y contratación. Eh, rendición de cuentas, ¿no? Resultados, que se, que se elaboren en base a resultados. Y por último los salarios en función de los resultados por lo que decía antes se quiere cambiar hace años nuestra nuestra valoración en la composición de nuestros salarios bueno eh, creo que no tengo nada más para decir por ahora eh, yo había puesto ahí una última diapositiva de las promesas incumplidas pero ustedes más que yo saben de esto no lo que la ley de financiamiento educativo planteaba en el 2005 que era 100% de los jardines de 5 y avanzar en salas de 3 y 4 no lo es. Y, y es más, el objetivo del 100% de las salas de 5 en el país era un objetivo de la ley federal. Entonces fíjense la cantidad de años que han pasado y entonces decimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no se ha dado? Bueno, algunas explicaciones tal vez las tengamos en, en esto que hemos estado conversando. No todas, pero algunas. Muchísimas gracias por la escucha. ...de una Aten resistente, de una Aten donde las jardineras resistían unidamente en el gremio Atene. Terminó con la resistencia del 97 tomando las rutas y enfrentando la ley de educación. Era un gremio famoso, es un gremio famoso en todo el país por la Resistencia. Veamos qué pasó con el currículum, uno y otro. Mi amiga. Eh, yo les quiero decir que cuando hicimos este currículum yo nuevamente estaba en sala y estábamos por ganar esta directiva nuevamente. Eh, una directiva con las mismas características que ahora de frente, de izquierda y demás en ese sentido la que era Cristina Storioni me baja la resolución para hacer un currículum eh, solo se aceptó si las jardineras, las trabajadoras de la educación la hacían entonces me bajaba la circular hasta el jardín yo siempre con el guardapolvo puesto y le decía no, me está traficando volví y me traía otra y así pudimos hacer un currículum donde el eje fundamental era de clase. Lo hacían las trabajadoras de la educación, que eran las únicas que conocían y transformaban transformaban la realidad día a día. ¿Por qué era necesario un currículum? Porque los títulos eran nuevos, eran algunos como los vía universitarios, otros terciarios y todos veníamos de distintas provincias, por lo tanto había que unificar en un currículum pero solo las trabajadoras. Así fue. Se hizo con el materialismo dialéctico. En este viejo currículum, que lo tenemos subrayado, gastado y demás, en este viejo currículum amarillo, en ese currículum dice que se va a trabajar con el materialismo dialéctico que nadie conociéramos, muy pocos, pero sí lo tenían. La materia la transformaba la transformaba el trabajador era de clase otro de los temas que se dijo en dos renglones definimos por unanimidad que el nivel inicial tenía carácter educativo y era desde los 45 días hasta los 5 años dos renglones compañeros para definirlo por unanimidad carácter educativo, se enseñaban todas las ciencias con valores de transformación y demás, era científico, y la maestra tenía pensamiento crítico, siempre, siempre tenía, lo está, está Cristo, no hay que lo dejamos al azar, ¿no? Pensamiento crítico, ¿qué quería decir? Era ella, la que tomaba los contenidos de acuerdo al lugar, a la zona, al barrio, a la necesidad, los transformaba, los graduaba y los daba. Por lo tanto, el eje principal era el docente. Los técnicos e inclusive gremio teníamos voz, pero no voto. Compañeros que yo tengo que decir, ¿qué le pasó a las jardineras para aceptar este currículum? si aquellas jardineras yo creo que si me pasaban esto y ahora les voy a decir un tema de un de uno de estos coloquios qué sé yo que hacen Ateneos, Ateneos que realmente 6 .6 se, se los pasé cuando veo currículum cómo definen el jardín, definen en dos hojas para los que sabemos filosofía le dije pero esto es mi lista una compañera profesora de ciencia me dice: No, dice, haz lo que puedas. No seas tan filosófica. Nihilismo quiere decir que no se puede conocer nada. Y me dijo: No, esto es: haz lo que puedas. En el, en el estatal, haz lo que puedas. Y cuando define el principal derecho del niño, dice: Cuidado. Es mentira. El principal derecho del niño es a la salud, vivienda, alimentación. Y cuidado lo interpreta, es decir, mienten. Cuidado como servicios a la infancia, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud. No está en ninguna parte de los derechos del niño cuidado solo, así, como lo ponen acá. Tráfican, mienten. Y cuando voy al Ateneo a ver qué les dan a las compañeras, me pasan un material para ver qué dice eh, se llamaba algo así como, eh, bueno, que dice, eh, había una vez re pañales, 25 hojas, 25 hojas para decir, cámbienle los pañales a los chicos. <risa> Hay que hacer 25. <risa> Miren compañeros, yo les puedo asegurar. Que si me pasan este material, voy y la cago a palo a María Toro Que fue mi directora. La cago a palo, que me inventa mi cago. Nada más, compañeras. Muy bueno. Continuar después de esto, ¿no? Bueno, en mi caso yo también fui delegada curricular eh, en los años 90, en el Jardín 17, pero bueno, hoy les quiero hablar de otra cosa. Me voy a apoyar con el papel para que no se me haga tan extenso, pero no llego a tres minutos, chicas, un poquito se me pasa. Eh, para compartir eh, la experiencia que como directora de un jardín de salas multiedad eh, y de qué manera la enseñada de los contenidos, del nivel, eh, sufre un corrimiento a un segundo plano cuando juntamos, integramos nenes y nenas de 3, 4 y 5 años en salas multiedad. En el año 2017 entonces tomo la vicedirección titular por concurso del Jardín 17 asumiendo enseguida la dirección. Cuando conocí el proyecto institucional no acordé, pero por supuesto que respeté lo que las compañeras y compañeras habían construido colectivamente. En un informe evaluativo que, que le dé a Supervisión en su momento, eh, les leo textual un pedacito. Eh, eh, respecto del proyecto, para que se den una idea, encontré definiciones ambiguas en algunos casos y un marco teórico no solo profundamente ecléctico y contradictorio, sino además contrario al marco sociopolítico-pedagógico del diseño curricular vigente y construido democráticamente por el conjunto de las maestras. En este proyecto se definía como modalidad de agrupamiento en la sala de multidad y no se definía la enseñanza como objetivo, sino acompañar el desarrollo del niño y el logro de su felicidad, por ejemplo, entre otros aspectos. Esto es textual del informe. Algunos aspectos acerca del proyecto que sostenía las prácticas del jardín, les voy a comentar. En el año 2017 había una tácita, o no tan tácita, yo no lo sé, prohibición de ambientar las salas con material escrito, sea eh, letras o números, se consideraba que todo lo vinculado a la lectoescritura y al cálculo tenía que ver con una pedagogía tradicional y anquilosada. Nosotras sabemos que sí es función del nivel inicial específica de iniciar a niñas, niños, niñas en la lectoescritura y el cálculo y en el conocimiento específico. Pero se había, se había instalado una gran, enorme resistencia en el jardín a hablar de contenidos y hablar de eh, intervención docente en la enseñanza. Otro aspecto eh, del proyecto, el juego. El juego para nosotras en el nivel es fundamental, tanto como valor en sí mismo, eh, jugar por jugar, como contenido de alto valor cultural y sobre todo un recurso valiosísimo y estrategia para los aprendizajes, ¿no? del punto de vista didáctico. En el caso del proyecto de salas Multidad, el juego tenía importancia en sí mismo, revalorizando sobre todo el jugar por jugar y perdiendo el valor didáctico para la enseñanza. En el proyecto eh, de salas Multidad también se hacía gran hincapié en los aspectos que tenían que ver con, el, con lo asistencial, en detrimento de los aspectos educativos. No había propósitos de enseñanza eh, propios del nivel y menos de cada edad y etapa evolutiva. Las compañeras y compañeros que defendían el proyecto eh, argumentaban eh, sobre todo aspectos vinculados a la socialización, sobre todo no, aspectos vinculados a la socialización, tales como eh, la colaboración, la cooperación, que se da mucho más fluidamente en conformaciones heterogéneas que en grupos por separados. de qué manera... Eh, los más pequeños aprenden de los mayores y los mayores se retroalimentan con los aprendizajes del grupo, y eh, también se observaba menos tensión y agresividad en grupos eh, eh, de multiedad que en grupos por separado, con lo que los mayores cuidaban a los más chicos. El, exactamente. El jardín fue paradigma para otros jardines, eh, de algún modo modelo, eh, para tomar, me importa des desmitificar algunas cuestiones eh, que no son secretos, ¿no? porque son muy trabajadas al interior del jardín. Con el tiempo supe que este proyecto había sido tomado de una experiencia de educación alternativa de padres y madres, pero no de parque industrial, de Europa, de Badajoz, España. La gente había sido influido, que había sido eh, literalmente copiado, ¿no? Eh, pensado para este proyecto de educación alternativa de padres y madres de Badajoz estaba pensado para niñas de eh, hasta 12 años y grupos de hasta 8 chicos, chicas, chiques ¿sí? y coordinado por voluntarias, no por docentes entonces eh, no era un proyecto situado en la realidad de Parque Industrial, Colonia Nueva Esperanza sino en Europa y además, no era para 25 chiques, sino para 8. Era importante la diferencia. Compañeras que sostenían históricamente este proyecto, reconocieron que la idea era aplicarlo y seguir eh, viviendo, hard, con salas multiedad, como decía Susana, deja expuesta al docente al las como puedas adentro de la sala. Y... Mmm, abandonando así nuestra función específica de enseñar contenidos escolares con carácter científico. Y para cerrar, eh, en realidad dejo abierta la pregunta, ¿es necesario modificar la conformación de los grupos de edades separadas por grupos multiedad? ¿Quién lo necesita y para qué lo necesita? más. una cosa que nos va a insumir un poquito de tiempo, pero es importante que sepan que en esta zona, los que viven por acá deben saberlo, hay un problema de colapso de las cloacas. Entonces tenemos los dos bañitos que ya están por inhabilitarse. Tenemos, pero, la buena noticia, ¿cuál es? Tenemos habilitados los de las 2.80, que es la escuela que está acá nomás. Así que si es urgente preferimos que usen esos baños porque los de acá ya muchos años trabajando como directora acá en Neuquén. Eh, pero bueno, yo me inicié en, sí, en Cutralco, y en Cutralco, como dijeron mis compañeras, bueno, comenzábamos justamente con el diseño curricular que no teníamos en la provincia. Y en ese diseño curricular, como también decía Susana, nuestra función fue pedagógica, siempre fue pedagógica. Y cuando hablamos de nuestras funciones decimos, el primer eslabón después de la familia es el nivel inicial. Entonces, en ese diseño curricular del 95, en la cual me tocó estar como docente, había um, nuestras opiniones, nuestras disidencias, eran escuchadas. Y también nos hacían devoluciones. Cosa que me tocó en el año 2017, siendo directora del Jardín 50, después tuve en el Jardín 46, donde Empezamos a actualizar ese diseño curricular, por supuesto que teníamos que actualizarlo, porque en ese diseño curricular no estaba incluido la ESI, la inclusión, ¿sí? habían varios conceptos que no estaban incluidos, pero no era reformar, sacar el diseño curricular, porque esa base fue hecha por todas las trabajadoras del nivel inicial. Entonces, cuando comenzamos a indagar un poquito más, nos reunimos, está Alejandra presente de la directora, creo que estaba la minoría de Aten, que nos acompañó a la Comisión Directiva Provincial para preguntarle a nuestro secretario general Marcelo Guayardo esta actualización, que nosotros sabíamos que era reforma laboral. Nos venían a sacar nuestro diseño curricular. Y como también dijo Sandra, en esta reforma laboral, laboral... ...entonces... ...jardines ya que bueno... ...teníamos salas... ...que ya venía el tema de la inclusión... ...que siempre el jardín a nivel inicial... Eh, ...nosotros los caracterizamos... ...por ser un nivel nuevo... ...nuevo de primaria... ...toda cosa que viene... ...lo tomamos, lo implementamos... ...lo vemos, lo analizamos, lo sacamos... ...entonces... ...en esta eh, actualización... ...Marcelo nos decía... ...que en dos años teníamos que hacerlo... ¿Dos años? ¿Por qué tanto apuro? Y ya había un acuerdo, un acuerdo político nacional de que había que hacerlo. Más allá de todo eso, bueno, comenzamos a recibir instrucciones, digo yo, porque era bajada, nuestras opiniones con mis compañeras, acá nos, como directora uno no baja línea, uno justamente busca la, el consenso y por ahí, si no sabemos, buscamos material, empezamos a buscar material, cómo se inició a nivel inicial, ¿sí? lo, cómo se, se inició en, las, en el tema del diseño curricular, las características, pasamos a hacer guardería, y eso fue lo que nos empezó a sonar, y empezamos a también nosotros debatir, ¿y qué pasa si no hacemos el Ateneo? No, lo tienen que hacer. O Sacó una resolución en la cual era obligatorio, y no solamente pasó eso, sino que la mesa curricular Bajó el Jardín 46, ahí veo a compañeras que, que estaban en el Jardín conmigo. Bajó el Jardín 46 porque decía que la directora le estaba bajando línea, le estaba lavando la cabeza a las docentes, también desprestigiando la capacidad de las compañeras, que son compañeras pensantes, porque nuestro diseño curricular dice formar niños críticos, pero el docente también tiene que ser crítico. Entonces él está, estábamos siendo críticas con esto que estaba pasando. No así. Nos obligaron, y esa fue la palabra, nos obligaron a ser los ateneos. Más allá que no coincidíamos, porque era una síntesis, una síntesis de una síntesis, nosotros, con fundamento teórico, ¿sí? revertíamos esa situación, pero nunca recibimos ninguna devolución. Así en tanto, yo me julé hace un año, ¿sí? y como ser una directora que bueno, que no se quedó callada, le bajaron el concepto. No me interesó eso, sino justamente. Lo que nosotros planteábamos, el equipo de conducción que planteábamos, era de que esto se venía y se venía lo que está pasando ahora. Nosotros no llegamos a tener multisalas. Sí, si hoy sé que el Jardín 46 tiene multisala, en la cual, justamente por esto, respetando las características que no se respetan, ¿sí? Eh, no van a haber preceptoras, chicas, lamento decirles, porque es así. Recorte presupuestario, lo que dijo Sandra, ¿sí? Hasta los especiales corren riesgo, porque sigue así, por eso justamente en el 2016. La enseñanza pedagógica, si no luchamos por esto estatal, les va a cobrar, depende de la escuela, a no ser que sean confesionales. Las confesionales, que quiere decir que te adoctrinen confesionalmente un chico, el cual muchas estamos, que no. Esas confesionales son un poquitito más barato, de 30 a 40 mil pesos pero todas tienen una oferta pedagógica, como decía Nuestro Jardín. Quiere decir que a los pobres le dan mierda. Cuídenlos, nada más. Cuídenlos y hagan lo que puedan. ¿Y por qué lo de los pañales? Ah, y cuando quieran una guardería infantil, vayan a la que creó Cristina Storioni en la legislatura... Y si no tienen una igual para los legisladores, no la acepten. No la acepten. Bueno, esto que estamos haciendo capaz que es un problema de las jubiladas, pero quiero decir algo. No estamos olvidando. Claro, me olvidé algo importante, olvidé algo importante. Me lo recordó recién Susana y todo lo que las compañeras dijeron respecto del cuidado. Porque cuando yo planteado hoy, y soy breve, el tema del objetivo de, de las reformas respecto de incrementar los resultados de aprendizaje y mejorar la gobernanza en las escuelas, en nuestro continente un objetivo central es lograr la cohesión social, es decir, la gobernabilidad. Por lo tanto... Los pibes tienen que estar en la escuela fundamentalmente para que no generen causa afuera. Y, y digo, desde el nivel inicial hasta la escuela secundaria. Eh, en, en, en territorios como el nuestro, donde justamente las desigualdades son crecientes y, la, y el empobrecimiento de la población también. Y esto no es ajeno al diseño de las políticas educativas a nivel nacional. Hay, tienen que estar en la escuela, bueno, cuidándolos, porque en realidad el conocimiento, y no, en la escuela pública no, está en otro lado. La economía del conocimiento, llamada así, está en otro lado. Y nada más. Bueno, gracias. Las jubiladas se olvidan y después piden de nuevo la palabra. Bueno. Vamos ahora sí con la intervención de nuestra compañera secretaria de nivel inicial, primaria y especial, Priscila Otol, y luego ella va a explicar cómo seguimos con la jornada. Eh, primero que nada pedirles que abramos alguno de los lugares que se pueden abrir porque somos un montón y no está circulando el aire. Se puede abrir la puerta del fondo o se puede abrir alguna de las del costado. La última podemos ir rotando porque seguramente donde abramos va a entrar frescor para que no se cague de frío siempre las mismas conectivicemos el frío o nada, pero sí necesitamos un espacio abierto bueno yo voy a intentar no repetir aunque va a ser difícil porque algunos aspectos hay que volver a tomarlos pero fundamentalmente les quería presentar o contar o resumir de qué va eh, el boletín que les entregamos para trabajar en la jornada buenos días para todas de nuevo, no las había saludado eh, en principio a partir de todo lo que han planteado las compañeras de los aportes que nos ha brindado Sandra de los aportes de las compañeras este, jubiladas de nivel y demás eh, lo primero que tenemos para decir es que en esta actualización del diseño curricular, queda claro que hay nuevas condiciones laborales de pre-función o multifunción y un achique presupuestario. Eso no es lo que están intentando ver en, resolver, en, realidad, en todos los jardines, resolver en realidad. Todos los jardines, son muchos jardines, a partir de la imposición implementación de las multiedades, cómo hacemos para bajar todos los penales que eso significa sin creación de cargos, sin este, eh, creación de espacios que puedan albergar a estas infancias, un poco reciclando lo que ya tenemos y arremangándolo para ver cómo hacemos para que la cosa funcione. Porque si hay alguien que no puede discutir, hay algo que no se puede discutir, es la intencionalidad de las docentes de garantizar el derecho a la educación de las infancias. Pero las cosas como son, que es justamente... Entonces... Siempre se peleó eh, por garantizar, como dijeron bien las compañeras, desde el nivel inicial, la educación, un proceso de enseñanza-aprendizaje para las infancias a partir de los 45 días. Un dato interesante, que por falta de tiempo seguramente Susana lo mencionó, pero que está en el boletín, es que a partir de eh, que terminó la última dictadura militar, las maestras de jardín se organizaron, y llevaron adelante el primer congreso educativo nacional, un hecho importantísimo, plena primavera democrática luego de la dictadura y en ese congreso exigieron dos cosas, y se consiguieron dos cosas. La obligatoriedad de la sala de cinco años y eh, la independencia del nivel primario. Yo por ahí, acá hay mucha gente joven, pero a alguna le debe sonar el preescolar, ¿se acuerdan? el preescolar como una cosa de preprimario. Entonces, teníamos que desde el nivel inicial simplemente preparar para llegar a la escuela primaria. Bueno, una de las grandes conquistas de la organización independiente de las compañeras maestras jardineras fue lograr la independencia del nivel inicial del nivel primario. Que es que... Eh, Perdón, y con la lucha de después el 94-95, que esa parte sí contó Susana, logramos la construcción de un currículum participativo desde las bases, clasista, construido por todas las compañeras como el currículum de nivel inicial. A partir de este también empezamos a incorporar las salas de cuatro, pero como todo lo que es demanda de las compañeras en cualquiera de los niveles, para garantizar los derechos en todo nuestro sistema educativo, después hay que ponerle plata ¿no? a todo lo que este, pensamos, elaboramos, construimos, después viene la parte de que hay que ponerle plata. Bueno, el gobierno no ponía plata, de hecho sigue sin poner plata y cada vez pone menos plata, sobre todo en el nivel inicial, y por eso en los jardines en los que se pudo empezar a abrir matrícula de 4 y 5, hubo muchos jardines en donde las compañeras tenían que optar, porque no había construcción de jardines y la matrícula no alcanzaba el edificio, la institución, no alcanzaba para poder albergar a todas las infancias de 4 y 5 años, entonces cerraban la de 4 y abrían para la de 5. Ni que hablar cuando hubo jardines que empezaron a poder abrir salas de 3. También en un momento la explosión demográfica, ustedes saben, no la UG Capital además toda la desorganización habitacional que hay porque el gobierno no prevé planes de vivienda y demás, la gente toma, toma, toma, la ciudad crece ya. Hoy estamos en el límite con Plotier, prácticamente sin planes de vivienda, pero los niños existen, las infancias existen. Cuando se empezaron a abrir salas de tres rápidamente, nuevamente se tuvo que optar. Bueno, si sostenemos la sala de tres nos quedan afuera los chicos de cuatro y los chicos de cinco, y eso es lo que está obligatorio, por lo tanto eso es lo que tenemos que garantizar. Entonces proliferaron los CCI, hoy llamados CCI, en su momento fueron las UAF, famosas guarderías que nos pedían en ese momento, me incluyo porque mis hijos fueron a una de ellas, nos pedían certificado de pobreza. Había que demostrar lo pobre que éramos para que a nuestros hijos, hijas, les hicieran un lugar en una guardería para que nosotras pudiéramos ir a trabajar o para que nosotras pudiéramos ir a estudiar, como también fue mi caso. Luego están los cuatro jardines maternales municipales y el de la legislatura, el del hospital y el resto, compañeras, ya lo mencionaron acá, jardines privados, de los cuales Susana, Susana dio los últimos datos, o sea, es el jardín maternal, es decir, la educación para las infancias a partir de 45 días para el que tiene plata. El que no tiene plata se va a la guardería, siempre y cuando demuestre que no tiene nada de plata, porque si no, tampoco. Y en estos lugares se pone de manifiesto, digo yo en toda esta idea, subyace lo que también han planteado las compañeras, que es... Poner por sobre el aprendizaje, por sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, por sobre lo didáctico, por sobre lo pedagógico, el cuidado, como si en alguno de los niveles, como si en alguno de los niveles, alguna docente pudiera pensar que se puede enseñar sin pensar en el cuidado del estudiante, ¿no? Poniendo una cosa como polarizando una discusión, que en realidad es una falacia, porque en todo el sistema educativo y fundamentalmente en el nivel inicial, por la edad de las infancias con las que trabajamos, es inherente a ese proceso de enseñanza-aprendizaje el cuidado, si no, no podríamos dar clases. Eh, la última actualización, yo estoy haciendo un recorrido por donde va el material, la última actualización que se dio desde el 2017 y hasta el 2020, que se refirió muy bien Alejandra Jara, fue una actualización que en primer término no se puso a consideración si hacía falta o no hacía falta hacerla. Que es uno de los grandes problemas que tienen las reformas curriculares. O sea, no hay reforma curricular en ningún nivel del sistema educativo que haya partido por ser una necesidad planteada por los trabajadores y las trabajadoras de la educación. O Entonces, sea, a partir de ahí para decirlo el criollo, ya vienen mal paridas. Porque los que trabajamos y quienes sabemos si hay o no que cambiar, modificar, actualizar, renovar o descartar de los diseños curriculares, somos las personas que trabajamos en esos lugares. Por lo tanto, las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores. Pero además, con esta pseudo participación que explicaba muy bien Sandra, cuando empezó con una participación debemos reconocer al comienzo, bastante más alta, impuesta, pero más alta que la que se hizo, por ejemplo, a nivel medio, rápidamente las compañeras cuando empezaron a sentir estos ruidos que les hacían, los cambios de paradigma, el cuidado por sobre lo pedagógico, el asistencialismo y demás, dijeron, bueno, en esta actualización nosotras no podemos seguir. Y las que siguieron pensando que podían llevar la discusión desde adentro, que es una... una una cuestión que se da en muchos niveles y en, en muchos niveles de discusión, digo, si la discusión es que darla adentro, si me salgo zapateando, si me voy, si me quedo callada. Muchas compañeras que pensaron que la discusión desde adentro implicaba que se tomaran los aportes que se hacían, terminaron yéndose decepcionadas porque tampoco se tomaron los aportes que se hacían desde los jardines. Por lo tanto, desde el vamos, esta reforma curricular no refleja todo lo que hoy incluso están pensando las trabajadoras del nivel inicial cada vez que se juntan en las jornadas e incluso en los ateneos en donde también les quiero contar que hay muchos jardines que plantean su, eh, trabajos de supervisión, desde el equipo de supervisoras y la jefa de supervisión les dicen que el ateneo es obligatorio y lo tienen que llevar adelante. Hay muchos jardines que se organizan, y resuelven cuestiones que tienen pendientes también incluso en el espacio de los ateneos. Digo, ¿no? En relación a la autonomía que tiene cada institución de poder tomar decisiones. Entonces, con, esta, con este diseño curricular aparece fuertemente la idea de las escuelas infantiles sin tener... Hay tres, hay tres escuelas infantiles que van a ponerse en marcha supuestamente en agosto. Miren, esas escuelas infantiles no están pensadas, la escuela infantil se supone que alberga los dos ciclos del nivel inicial, jardín maternal y jardín de infantes. En la recorrida que hemos hecho por esas escuelas infantiles, no hay una sola que cuente con algún espacio que esté pensado para jardín maternal, ninguna de las tres. No hay sector de cambiado, no hay sector de alimentación, no hay sector de higiene, no hay sector de descanso, no hay plaza blanda y mucho menos hay pareja pedagógica para poder llevar adelante esa tarea porque en todos los lugares han hecho, han tomado mano de las maestras preceptoras porque al no haberse creado cargos y al ver la imposibilidad de llevar adelante una tarea pedagógica, una tarea didáctica con un grupo de 22, 24 infancias las compañeras dicen, bueno, tenemos que ser dos en la sala. Eso abre otro problema, ¿no? Que es que estamos en las mismas condiciones, están en las mismas condiciones salariales y laborales una compañera que se inscribió para preceptora con una compañera que se inscribió para maestra de sala. Categóricamente no. En principio, la primera diferencia sustancial es la salarial. Por lo tanto, hay que exigir la creación de cargos de tupla eh, pedagógica para poder llevar adelante esta tarea si alguien pretende si es verdad que alguien pretende como nosotras sí queremos garantizar el derecho a la educación de las infancias no tiene un ápice de universalidad Menos que menos cuando las compañeras están previendo que se abra solo una sala por turno con no más de 12 infancias en cada uno, es decir, tres escuelas infantiles con 24 infancias en total. Si eso cubre, aunque sea el 1% de la población, que alguien lo escriba, porque sabemos que es mentira. Entonces necesitamos la creación, la construcción de jardines maternales. De maestras, de maestras para dupla pedagógica, una inscripción específica. Y tenemos que pensar, compañeras, yo personalmente creo que la preceptora tiene que seguir existiendo. Digamos que no es un cargo que se pueda reemplazar ni que tenga que desaparecer. Por eso reafirmar entonces la necesidad de creación de cargos. Y ya cierro con esto, que es? nosotras, para todas las que se inscribieron, respondieron varias preguntas la inscripción no era excluyente, o sea, se podía venir igual sin inscribirse. Pero tenemos algunos, eh, algunos, algunas dudas que surgen de esa inscripción que queremos compartir y que es lo que está en la contratapa sería el material que entregamos. Surgiendo. Gracias a Costa, respondieron el formulario y parte de lo que queremos debatir hoy. Yo antes de terminar, contarles simplemente que la idea original era que trabajáramos en comisiones, así lo pusimos en los afiches pero si miran a su alrededor se darán cuenta que va a ser bastante complejo trabajar en comisiones, así que lo que vamos a hacer es, les proponemos abrir un plenario general, que ponga, digamos, tipo asamblea, ¿no? Que puedan pasar todas las que quieran, no se inhiban, por favor, tenemos muchas cosas para debatir, creo que ya ha quedado sobre la mesa todas las necesidades que tenemos, pero es muy importante porque las actrices principales de esta jornada son ustedes, y necesitamos escucharlas. Así que la idea sería ahora, arrancar en plenario con un tiempo para la barra, poner un límite para las intervenciones, así luego podamos retomar, hacer un cierre y nos quedamos con el compromiso, obviamente, de poder transcribir lo que hoy se diga acá, las conclusiones y todo, para llevarlo a los jardines y que quede como lo insumo para poder seguir debatiendo en el resto de las jornadas. Muchas gracias por la escucha, compañera. O levanta la mano o trae un papelito aquí a la mesa para que podamos ir circulando la palabra, ¿sí? La idea es que cada una, cada uno pueda contar desde el lugar que ocupa hoy en el jardín. Sí. A Vanessa, eh, poner, exigir para los casos de inclusión que lo requieran Maestros integradores de Escuela Especial. Fuera de las escuelas sociales. Fuera de las social como fue, la, la, fue, la Sí, la, es, la, sí la, exacto. La, bueno, la, Pero bueno, yo decía eh, exigir para los casos de inclusión que lo requieran eh, maestros especiales o integradores, por favor. Bueno, eh, en realidad vengo en representación del Jardín 50. Estamos... Todas, eh, lo que pensamos es en eh, esto, como asumamos a lo que dice Vanessa, pero tener en cuenta que hay que definir conceptualmente qué es, es una, una claro, el acompañante pedagógico, la docente que ocupe ese lugar, que serían dos cargos de docente en sala, pero que no dejen de existir las preceptoras. Es necesario, exactamente, es necesario eso, tenerlo. Conceptualmente de, definirlo, ¿no? estas cuestiones. Segundo, en lo que seguimos hablando, esto de eh, capitalizar esto. Hay que capitalizarlo, esto no tiene que terminar acá, esto tiene que seguir. Eh, buscar estrategias entre nosotras, comunicación, para ver cómo desde algún lugar nos podemos no sé, resistir al Ateneo, ver, empezar a nombrar en esto de las. Maestras, la, ¿cómo se dice pedagógica? ¿cómo? Dupla pedagógica. La dupla pedagógica. mira la resistencia que tengo que ni me sale. La dupla pedagógica, armar gabinetes, tener gabinetes en las instituciones, repartir. Yo, una vez se dice, claro, eh, tiren del carro, va a estar está hecha. Yo planteaba con la supervisión en algún momento, digo, esto está hecho, eh, es, es una currícula que no, no es real, es falaz. Más allá de cómo fue eh, llevada a cabo, dijo Falasín, decía, lo que pasa es que siempre fuimos tirando del carro y por qué tenemos que lograr las cosas así, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Por qué tenemos que estar en esta situación de estar desbordadas, tener compañeras que están este, en situaciones de angustia, de estrés, porque no logran, porque tienen la sala que les desborda con estas cuestiones de la inclusión? Que yo hice, Sandra me invitó cuando mi hija era alumna en la institución que ella dirigía, era directora, eh, llevó, no me sé el nombre, pero una mujer que habló de inclusión impresionante hace muchos años atrás y sería también dedicarle toda una jornada. Insisto, yo no sé si en el 2023, claro, no empezamos, Vane, como dijo Vane, no empezamos, pero de acá a la segunda etapa, ¿qué objetivos tenemos? ¿Cómo vamos a, a capitalizar? Yo creo que esto es riquísimo y hay que capitalizarlo. Desde la segunda etapa acá tenemos que tener cuestiones claras. ¿Cómo resistirnos al Ateneo y no hacer esto del cuidado, una compañera decía pero nosotros cuidamos, están hablando de cosas que hacemos siempre, que venimos haciendo Los históricamente obvio, entonces vos decís yo ¿qué, ¿qué están planteando? y bueno lo que suya hace, lo que se ve insisto, lo importante es lo de la dupla pedagógica conceptualizar que es una dupla pedagógica que es una preceptora y se necesita todo, tener un gabinete como se gestione tener un gabinete y eh, capitalizar esto, que esto no quede acá que a partir de la segunda etapa salgamos hacia arriba con todo con, que, que sigamos y tener con, en contacto cómo ofrecer la resistencia para esto de los Ateneos para ver cómo el juego de cintura lo vamos a hacer porque no es una sola, somos Muchos. muchas gracias Muy bien, la compañera de que este año se pararon Hola por... a todos y a todas, yo soy docente del Jardín 36 hace 18 años y estoy en una situación de cambio de función definitivo por una lesión grave de columna así que quiero decirles que no pongan más el cuerpo directamente no a la multiedad porque cuando nosotros nos enfermamos nadie se hace cargo y quienes estamos en este lugar como me toca a mí hoy ya hace 6 años en realidad eh, vivimos en situaciones paupérrimas. La verdad que me da mucha tristeza que mis compañeros y compañeras sigan poniendo tanto el cuerpo porque nadie nos valora. ¿sí? Porque pasamos a ser... no somos funcionales al sistema. Entonces, eh, docentes como yo pasamos a ser descartables para el sistema. Y es lamentable. Y tampoco quiero dejar pasar el rol importante de la preceptora que no sé por qué carajo siguen cobrando menos cuando en varias ocasiones se hacen cargo de las salas, cuando este sistema tarda entre dos a tres días para hacer los nombramientos para que vaya una preceptora o una maestra a cubrir. Como, como decían por allá al fondo, eh, me parece que, que no hace falta hacer catarsis porque ya sabemos que estamos trabajando mal, que tenemos persecución laboral, eh, que tenemos persecución por parte de nuestros directivos también, por parte del gobierno, me parece que eso ya es novela vieja. Yo eh, lo que pido después de hablar con, con, con mis compas durante la, la semana, estos días, es poder, como maestra preceptora, eh, que de esta, de esta reunión, ¿no? que hoy nos juntamos, podamos sacar una petición concreta eh, para maestras preceptoras exclusivas en las salas. Porque desde el Jardín 27, al cual pertenezco, estamos resistiendo, de, en cierta manera, a la, a la multisala. Eh, pero bueno, es muy difícil, con las integraciones que tenemos, se hace muy difícil trabajar... Estamos con eh, casos eh, complicados. Soy senior de la escuela número 2. Acá estamos eh, representándola. Eh, nosotras venimos con un trayecto de una apertura a una sala de cuatro eh, en el 2019, en plena pandemia. Si, la, si nos abren una sala de cuatro en condiciones precarias, porque es la, la palabra, precarias con solamente la donación de unas de sillas y mesas nada más, después el resto las seños apechugamos y, a, y salimos en los medios del año pasado, en el 2020, las señas hicimos comisiones con los papás y gracias al apoyo de los papás y a nosotras que pusimos el hombro, las seis maestras de nivel inicial, eh, con todo un tema con la, la parte directiva también que nos apoyó, pero poniendo el hombro para poder hacer la apertura de la sala de cuatro y eh, en condiciones estamos trabajando, o sea, fueron, abrieron la sala y, y estamos ahí. Eh, exigimos, como dijo Vane y, y la compañera que habló anteriormente, la importancia de la dupla pedagógica, nosotros habíamos hablado con Angélica, es sumamente importante la dupla pedagógica, no solamente por la realidad las realidades que tenemos, sino porque estamos desbordadas de un montón de cuestiones que hacen a nuestro trabajo. Y cada vez vamos más, estamos más percalizadas cada vez va bajando el, el nivel y las señoras seguimos apechugándola y haciéndonos cargo de muchas cosas que no, no están buenas. Nosotras casi todas tenemos más de 20 años en docencia y la verdad que vamos, a nivel inicial está cada vez peor y no está bueno. Y la idea es también, es como decía la compañera, poder accionar y hacer, porque estamos cansadas de esperar, cansadas de esperar respuestas. Y no está bueno, no está bueno. O sea, está buenísimo que seamos tantas, ¿sí? que seamos tantas. Estuvimos en el colectivo de, se había armado en el colectivo de nivel para el tema de las del cierre de los, de las, de los espacios pedagógicos, pero hay que seguir luchando, chicas, y no bajar los brazos. Nosotras, desde la escuela 2, tenemos un, un lugar, un reconocimiento del nivel inicial. Si sí, esto de poder desterrar de la primaria, que, o sea, nivel inicial ocupa un lugar importante en la escuela número 2 y estamos acá firmes, o sea, eh, convencidas de que vamos por buen camino, pero necesitamos ayuda. ¿sí? Así que bueno, gracias. Yo quería agregar una cosita más. Primero creo que la primera acción eh, que hicimos es venir hoy acá, eh, es buenísima la convocatoria, estar participando y poder replicarlo a los compañeros que lo a los otros jardines que no vinieron, sabemos que hubieron muchos que le, los condicionaban, que tenían que estar en el jardín o ir a la tarde en doble turno. Eh, entonces, bueno, y contarles también la, la parte de nuestro jardín, esto que es nuevo. En marzo, a fines de marzo, estuvo el gobernador haciendo toda la zaraza de la presentación y lugares inauguración con dos o tres cajas de juego y esas cosas. Eh, y ya el, el mes pasado tuvimos problemas de cloacas, empezamos con los problemas de cloacas porque está eh, construido a las cloacas de la escuela 1, que saben que tiene 50 años entonces crean cosas nuevas que sabemos que es un jardín que no va a tener más de eh, una vida útil de 5 años, 6 vamos a seguir con estos problemas entonces para pedir que creen escuelas nuevas y guarderías nuevas eh, necesitamos que sean de calidad también, porque este año fueron cinco los jardines que abrieron y son todos iguales. Tenemos estas problemáticas y van a seguir apareciendo. Así que bueno, muchas gracias. A todos, a todas. Bueno, acá con la compañera Ruth, mi nombre es Belén. Soy del Jardín 77 y de Jardinalita. Nosotras queremos compartir nuestra experiencia. Eh, estamos en un jardín nuevo. No sé si todas saben que el Jardín 77 se inauguró este año, en febrero se crearon los cargos, los fuimos a tomar a la asamblea pero empezamos en un jardín que no tenía nada solamente de infraestructura después lo otro no teníamos absolutamente nada recuperamos de las compañeras que venían del anexo de la 1 algunas cosas, algunos recursos que eran pertenecientes a dos salas y nosotras tenemos seis salas en nuestro jardín no teníamos absolutamente nada y empezamos igual con las infancias tratamos de resistirnos hicimos una lucha en conjunto con las compañeras no nos conocíamos muchas porque éramos todas nuevas en el jardín pero resistimos a la creación de sala de 1 y 2. Tenemos sí salas multiedadas de 4 y 5, de 3 y 4, pero estamos ahí, en la nada todavía. Nosotras empezamos a llevar cosas, hicimos notitas por cuaderno, notitas por WhatsApp, los papás nos ayudaron, pero bueno, ahí estamos en la lucha de día a día, tenemos muchas infancias en nuestras salas, muchas infancias, niños que no están diagnosticados, niñas que no están diagnosticadas, Lo vamos viendo a nosotras en la marcha, no tenemos acompañantes terapéuticos, no tenemos maestros de apoyo en la inclusión tampoco y tenemos tres preceptoras para seis salas, chicas, tres preceptoras para seis salas que no nos alcanza, no podemos, hacemos lo que podemos y aún más, pero bueno, necesitamos la ayuda. En jardinalita tenemos en el turno mañana una sola preceptora para tres salas. Para tres salas, chicas, una de esas es multiedad. Yo soy la maestra de sala multidad, tengo un niño incluido con condición del espectro autista. En sala de cuatro hay dos niños incluidos con condición del espectro autista. Y bueno, no damos abasto. Los espacios de Ateneo los estamos resignificando porque verdaderamente las propuestas que llegan de supervisión son paupérrimas, paupérrimas. Y son utópicas además. Así que lo que estamos haciendo es resignificarlo. Eh, nos tocó hace poco el derecho al juego, lo resignificamos con propuestas para nuestra institución, con nuestra comunidad educativa. Después lo otro, bueno, se llena ese cuadrito de morondanga, perdón la, la expresión, pero se llena con dos o tres palabras y se manda para cumplir porque en realidad tampoco tenemos una retroalimentación de nuestra supervisión. Así que bueno, queríamos nosotros poder exponer nuestra experiencia y estamos ahí, en la lucha, así que todo lo que sea en conjunto nos sumamos, por supuesto, desde el Jardín Un Consejo e impedimos que se cerraran los espacios pedagógicos, bueno, turnamos por instituciones e ir, porque los petitorios como que quedan en la nada, nosotros presentamos notas pidiendo más duplas, y nos dijeron de supervisión que no, que había que hacer un proyecto. Y es como que queda siempre en la nada, los Ateneos tapan las realidades institucionales, y seguimos laburando el doble por el mismo suelo miserable. Entonces, como que bueno, organizamos, ya que estamos acá, que surgió esta jornada unificada, ya pensar acciones para, después del receso invernal, empezar concretamente a hacer algo. Si no, nos van a pasar por arriba. Bueno, por ahí, buenos días. Hay compañeros y compañeras de educación física que estoy viendo. Yo soy profe de Jardín, tomo mañana. Y nos hemos dado ahí, y nos hemos dado cuenta. Ah, más atrás. Nos bueno. hemos dado cuenta. O sea, no se pone en duda eh, el, el, el deseo de que las cosas se den, que tienen las maestras, La los profesores. ¿sí? Hay una cuestión de que nos mueve, ¿no? Si no nos hemos elegido lo que estudiamos. Y, y parte de ahí el que nos volvemos garantistas muchas veces de un montón de cosas sin querer. Y nosotros dijimos acá, hasta acá paramos porque ya era una cuestión demasiado que, que ilaba el límite y aquí hay una responsabilidad civil. Y sí podemos suspender las clases porque somos responsables civiles de las infancias. Entonces sí podemos decir hasta acá llegamos. sí eso, eso por un lado es un derecho, porque si hablamos de derecho a la infancia si no hay un cuidado como decía acá la compañera que la tenía al lado y ella por ahí va subtitulando algunas cosas que, que nosotros escuchábamos acá con los oradores, es un derecho también al tener las condiciones ¿no? para, para acceder a la educación, si no nos volvemos en la ola garantista, y ahí no queremos caer nunca. Pero muchas veces en el vamos, lo hacemos, caemos en el garantismo. ¿sí? Lo que se, eh, se nos ocurría ahí algunas personas que estábamos sentadas, decíamos para después de mitad de año, ¿por qué no continuar con las reuniones de delegados? Yo le decía a Yasmín, tenemos nosotros dos delegadas, que podrían participar alternadamente. ¿Por qué no un Ateneo unificado? Creo que sería como histórico, ¿no? Y Que, la, que los equipos directivos, que las directoras, eh, tengan el apoyo de los docentes y decir, vengan acá, al espacio al Ateneo unificado, ¿no? Muchas veces la pregunta de áreas de especiales no la saben contestar los especialistas, que son de otra provincia. Y, y, y, y, y la verdad que, y, que entran en el chat, uno se mete y, y no saben qué contestar. Porque la multiedad no es lo mismo que la multisala, ¿sí? Entonces, bueno, la inclusión no es lo mismo que la integración. Hay un montón de cosas que nosotros debemos también identificar y ser responsables de eso, ¿no? Pero las acciones concretas que, que, que, que se pueden proponer son estas. A tener unificado, ya tenemos fecha y cronograma. ¿Por qué no? Y que los equipos directivos acepten la invitación y que vengan apoyados por los docentes, ¿sí? Apoyados por los docentes. Y si no, que se queden en la escuela solos. Gracias. Bueno. y una... Bueno, lo último es esto, eh, que puedan saber de que cuando no se nos garantiza la seguridad, ni, ni, ni, ni siquiera para las infancias, ni nosotros como trabajadores, porque también somos personas y necesitamos la seguridad y las condiciones para trabajar, eh, paremos, eso es lo que proponemos nosotros, nos organizamos y paramos y hacemos frente a, a, a la situación. Nosotros somos del Jardín 32, sé que les resuena, Muchos ya nos conocen, participamos en el Zoom hace poquito tiempo eh, y una de las cosas, una, ahí alguien contestó, eh, que sinceramente, y debo decirlo acá delante de todos ustedes, me dolió bastante, que dijo, está bueno saberlo para no tomar el cargo en el 32. <coughs> y eso, chicas, compañeras, compañeros, me duele. Porque eso también es decir, las dejamos de lado. Sí, actualmente el Jardín 32... Eh, perdón los nervios, ¿sí? y aparte que somos atravesadas por muchas emociones. En el Jardín 32 yo actualmente tengo en mi sala cuatro niños con discapacidad y trastornos, eh, antes del primero de junio me di cuenta que tenía infancia, una infancia de dos años, cuando me dijeron que mi sala era de 3, 4 y 5, si lo pensamos... Eh, un día antes del 1 de junio cumplió los tres años esta infancia. Actualmente yo tengo ya chicos de 3, cuatro, 5 y ya tengo dos que cumplieron seis. Yo tengo una dupla pedagógica o mi preceptora. Una de las infancias que tengo es la hija de mi compañera, tiene síndrome de Down y ella no tiene control de finteres. Tiene su acompañante terapéutica, pero no tiene el espacio para poder cambiarla. ¿Sí? Otra de las cosas que eh, nos está pasando en el Jardín 32 es la imposición de la multitarea nosotros tenemos toda la jornada multitarea que no se escuchó acá vamos a ver a los niños a jugar que si bien cada sector está pensado con un contenido estamos ahí mirando viendo si el niño o la niña construye ese contenido y otra de las cosas que se nos impuso porque todo fue impuesto es el vaciamiento de nuestras salas. No tenemos escritorios, nos sacaron los armarios, no teníamos donde colgar las mochilas, conseguimos ¿sí? un gancho, fue todo lo que conseguimos, un gancho para poner las mochilas, y contamos con 23, 24 infancias por sala y nos dejaron dos mesas. Mañana, 23 con todos, los con todos Todos. No tenemos... No tenemos con 12 sillas, 12 sillas, dos salas. No tenemos actualmente en el turno tarde el cargo del área especial de música, hace dos años ya con este. Y tenemos una dupla pedagógica, una preceptora, que está compartida, tanto en el turno de la mañana como en el turno tarde. Donde las infancias que hay en esa sala también son inclusivas. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra compañera más de una vez se ha ido llorando porque no la abasto, ¿sí? Y en cierta forma hemos sido violentadas, porque imponer es violentar. Por lo menos yo lo no veo así. Así es, compañeras. Este, esta, todas estas cuestiones que están sucediendo pasaron con el cargo de la directora, que actualmente no está, se fue de supervisora. Añelo. Está en Añelo. <risa> Pobre nuestras compañeras de Añelo, de Rincón. Sí que hoy por hoy tienen esta supervisora antes de irse antes de irse esta directora dijo no se preocupe yo voy a estar viniendo yo voy a estar viendo Sí, cuando sabemos que no puede venir no puede venir entonces tenemos una nueva directora que es una compañera de nuestro jardín y nuestras cosas han cambiado tenemos un mejor respirar, venimos a trabajar un poquito mejor, nuestra multitarea está siendo revisada y nos dejan tomar algunas decisiones que han sido para bien, pero el vaciamiento y la imposición sigue estando, porque la multitarea y la multiedad se siguen poniendo. Entendemos que no podemos sacar a las infancias de la sala en este ciclo lectivo, pero sí estoy de acuerdo en que no puede suceder, somos un jardín vacío. Directora es una compañera de ustedes que asumió. Sí. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Eh, y como rescatando, digamos, lo que, lo que decían otras compañeras que, que han venido acá al frente, eh, unirnos entre todas, porque es claro que el tema de la inclusión eh, nos, no, nos atraviesa a todos. Eh, me incluyo porque soy una mamá con, con una niña con discapacidad. y me parece que, como comentábamos con la compañera acá, eh, necesitamos de manera casi urgente que cada jardín cuente con, eh, con un equipo de profesionales, porque como lo han dicho muchas compañeras, hay cantidad de niños sin estar diagnosticados y con un montón de problemáticas eh, que por ahí la, las maestras preceptora, yo estoy con un cargo de preceptora, no, nos desbordan porque no sabemos de qué manera ayudar a esas infancias así que vital importancia que, que nos unamos todas y pidamos todo lo que nuestras infancias necesitan muchísimas gracias sí, es, <risa> <risa> Bueno, eh, un resumen chiquitito eh, yo soy del Jardín 10 acá estoy con mis compañeras eh, trasladada este año en 49 me trasladé al Jardín 10 eh, la verdad que orgullosa de pertenecer al Jardín 10 eh, empezamos sin tener edificio y gracias a que el colectivo de las docentes y, y el profe eh, pudimos resistir el inicio de clases en un espacio que era un salón de eventos que nosotras no nos consideramos Entretenedoras, si y bien a veces lo somos, pero no es nuestra función pedagógica. Eh, acompañadas por Aten Capital, pudimos dar esa lucha, porque yo creo que sin Aten, acompañándonos, no, se, no hubiera sido posible por las presiones políticas que había, sobre todo en este jardín, que siempre ha sido muy funcional la comunidad eh, y los docentes, ¿no? A, a, a un modelo político. Eh, muchas docentes nuevas, eh, y bueno, la verdad que, que fue complejo, fue difícil, fue desgastante, pero pudimos dar batalla y mostrarle a la comunidad que por suerte en su mayoría nos apoyó que no era el lugar que se merecían las infancias, estar en un salón que estaba lleno de ventanas, que no estaban los baños preparados para, los, para esas infancias, ni tampoco para los docentes, porque justo ese día que nos citaron eh, no había agua, había olor a gas y así se hizo la reunión ahí adentro. o sea Fíjense la presión que, que existía. Eh, pudimos, este, como colectivo, yo creo que, que el aprendizaje nuestro fue este. Eh, nunca solos, nunca podemos dar batalla a algo solos. Eh, siempre es el grupo, el colectivo docente, el que, el que da la pelea y el que con fundamentos, porque los tenemos todos, porque somos nosotras las que ponemos claro. el cuerpo con esas infancias. Claro. Con esos fundamentos nosotros podemos dar pelea a lo que sea. Estuvimos en la defensa de los espacios pedagógicos, sí, también formamos un colectivo esa y estuvimos dando batalla ahí. Eh, a nosotros nos tocó desde este lugar eh, empezar así hace muy poquito, estamos en junio y parece marzo para nosotras porque recién terminamos un diagnóstico. Eh, hoy me toca estar en una suplencia en la vista de dirección. Así que estoy como súper eh, agradecida porque yo como todo como aprendizaje, ¿no? no me creo estar en este rol y yo soy diferente, no, soy la misma de siempre. Eh, y gracias a eso este, creo que bueno ese lugar eh, uno lo tiene por los años trabajado, por las convicciones, que llegas hasta donde sea, pero siempre manteniendo su convicción política e ideológica, porque hay directivos que te dicen, eso es político, eso es, todo es político. Yo desde que me recibí tengo una convicción política, porque si no, no podría estar frente a un grupo y hoy acá. No podría. La tengo y me hago cargo y soy consciente y no tengo problema de ocultar nada. Mi compañera directora sabe que yo estoy acá. Somos diferentes, pero nos respetamos en esa diferencia. Yo estoy acá, hoy acompañada del 80% de los compañeros del Jardín 10. Eso es lo que ganó eso es lo que valora ¿eh? Bueno, con respecto a lo que dice una compañera allá al fondo, yo creo que más allá de la catarsis que estamos haciendo todos, que es obviamente súper, súper esperada, porque es un espacio que todos necesitábamos y, es, y que tiene que ser bienvenido. Gracias a TEN por eso. Y, y creo que, bueno, es pensar ahora, de ahora en más, qué plan de lucha vamos a tener para todo esto que ya sabemos y conocemos y se habló hoy. Lo principal también es que como mensaje creo que es eh, cuando nosotros hablamos de multisala, multitarea o multiedad tenemos que tener claros los conceptos, compañeros, porque hay muchos compañeros que no lo tienen. ¿sí? No es lo mismo la multisala que la multiedad y que la multitarea. La multitarea es una, es una metodología, o sea, yo puedo tomarla o no. No es una obligación que alguien me venga a decir cómo voy a planificar y cómo voy a trabajar. O sea, es una metodología de trabajo que está de moda, que es tendencia, que hable el documento curricular. Pero yo la puedo tomar o no. Y dentro del diseño curricular nadie va a estar en contra de la defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Obviamente, somos docentes y todos defendemos eso. Pero algo que tiene que ser entendido por los que están más arriba es que sin esas condiciones laborales y sin las condiciones de edilicias no podemos llevar a cabo absolutamente nada de lo que dice el diseño curricular eso sí es nexo de la escuela 74 por ahí no voy a explicar mucho la situación de la escuela porque es muy similar a todos los jardines pero sí voy con una, una propuesta muy concreta por esto de la aplicarización laboral la precarización de la escuela pública y el cuatrimestre que viene al paro directamente tomamos el consejo provincial de educación listo, sin bueno, eh, nosotros somos de Jardín 78, vinimos casi la mayoría, eh, también somos multisala, tenemos salas de 3, 4 y 5 años, tenemos niños integrados y niños sin diagnósticos, eh, la verdad que se complica bastante. Porque por ahí, eh, no sé, en mi caso yo estoy recién recibida. Este es el primer entrenato y llegás a la sala. Primero no sabía que era multisala. Llegué y como que vos decís, ¿y acá qué hago? ¿Dónde me paro? ¿Cómo planifico? Y bueno, ahí se complicó bastante. Además de todo eso, <ríe> tenemos cuestiones de edificias. Es un jardín nuevo que se inauguró el año pasado. Ya funcionaban igual las salas de la anexo de la escuela. 136. 362. Eh, por ahí las salas tampoco cuentan con muchos materiales El jardín tampoco Muchas de las cosas que hay son donaciones eh, Bueno, también tenemos el problema de los ateneos. Eh, tenemos problemas también con el trabajo de investigación No sé si hay otros jardines que están con lo mismo Estamos en junio, todavía no arrancamos Y como institución estábamos hablando De que no lo vamos a llevar a cabo Vamos a presentar una nota, no nos da tiempo directamente Así que vamos a presentar una nota Hola, buen día. Bueno, eso, poner el debate eh, multisala, multiedad, preces compartida, 22 infancias, no damos abasto y además tenemos que hacer un trabajo de investigación que no te da puntaje, que te lleva muchísimo tiempo y que además es impuesto. No llegamos ni a elegir el tema, supuestamente tenemos que elegirlo y no, ahora tenés que hacer esto. Y listo. Es un muchísimo trabajo que tampoco valoran. Entonces, poner en el debate, debate eso. Jardín 78 se opone. No sé qué piensan otros jardines. Y bueno. Nada, muchas gracias. Sí. ¿Sí? Compañeras y compañeros. Quedan tres compañeras anotadas. o Cuatro. Con eso cerraríamos para que nos den los tiempos. Bien, sí. Yo me cortito igual. Eh, también agradecer el espacio y a todas y todos los que pudieron venir. En lo que iban diciendo creo que está bueno de aprovechar los ateneos justamente el anterior fue justamente una compañera y al ir y poner en palabras eh, desde otro lugar que no sean de compañeros que no se genera una discusión la gente se queda pensando después creo que también está bueno que puedan acompañar en los ateneos para de ahí como decía el compañero organizarnos en, en tener la posibilidad de generar eh, ateneos unificados creo que se puede ser una buena una buena opción de que acompañen este primer eh, creo que en agosto decía compañía el 31 del próximo que puedan acompañar para ir mostrando que hay otra cuestión de acompañamiento y los directivos también vean que no estamos solas. Y de ahí proponer para que se unifican en un futuro. Creo que está bueno aprovechar ya que están los tiempos y estipulados. Eso por un lado. Otra cuestión que también en el jardín, yo vengo en anexo, eh, fue muy importante involucrar a las familias. en El jardín empezó con muchas condiciones edilicias que no daba más y las familias mismas compartiendo la información acompañan y se llegaron a cabo cuestiones que no pensamos que se iba a dar en un tiempo de dos semanas, de años que no se daban, ¿no? Creo que se, y también incluimos a las familias, y le podemos decir lo que está pasando, lo que se intenta con esta educación de cuidados y no de educación, van a acompañar. Y creo que es fundamental también incluir a las familias. Otra cuestión más, también en el anexo, hay, nosotros estamos cerca de cuál en el jardín, en el 67, y no, nos tocó, porque te toca, la respuesta fue no, el que nos tocó es este, un jardín que nos quede mudón. Personalmente me queda más cerca, pero compañeras que le quedan súper otras manos. Poder también elegir a cuál queremos participar. ¿Por qué tiene, si son las matemáticas, ¿por qué no podemos elegir por lo menos los anexos, ¿no? Que nos tenemos que mover. Poder elegir dónde queremos asistir. Y una última cuestión que también me tocó muy personalmente con el tema de las inclusiones. Eh, la respuesta de una, directiva, de una directora que fue como: el niño lleva pañales, ¿no? Tiene autismo y lleva pañales. Eh, el tema es como que supuestamente no se puede cambiar a los chicos. Su respuesta fue que ojo, me dijo fuera la palabra así, ojo porque no hay nada escrito que no puedan cambiar pañales. Entonces también, ¿no? Como hasta dónde, si no cambio pañal, puedo estar, eh, eh, eh, digamos, abandonando un niño por no cambiar un pañal. Entonces, tiene que estar escrito por algo, porque si no también si no estamos, por, si está o no escrito, estamos expuestos en nuestro rol docente. Así que bueno, por allí eso y gracias por, por esto, chicas. También soy este encuentro este, esta genial, esta jornada la veníamos pidiendo hace tiempo eh, de todo lo que están socializando, lo importante que creo que también es muy importante esto de elegir delegados delegados en nuestros jardines delegados en nuestras escuelas porque el papel de delegado es importante porque es la voz hablante de todas las compañeras que muchas veces les cuesta hablar y les cuesta socializar entonces, llevando un delegado a cabo es muy posible y es mejor para poder organizarnos. Tal es así que el jardín número 10, teníamos una sola delegada y ahora tenemos cuatro delegadas. Y gracias a esa lucha pudimos llevar adelante a decir no en un espacio, no a la precarización laboral por la que se pelea. Entonces es importantísimo, compañeras, a elegir delegados y a organizarnos para dar la pelea. Nosotras como docentes de nivel inicial tenemos la fortaleza de salir adelante. Organizadas sabemos que podemos. Organizadas sabemos que podemos cuando dimos la pelea, no los espacios pedagógicos que querían cerrar. Entonces ahora claramente podemos organizarnos también. Eso solamente compañeras. Bien, yo soy presa, titular en el jardín. Eh, al principio funcionábamos como un jardín anexo, la escuela primaria anexo. Eh, este, bueno, ahora funcionamos como el Jardín Integral 78, pero en dos edificios. Tenemos eh, tres salas en el edificio nuevo y las dos que quedaron al lado de la escuela están funcionando ahí en fondo y, eh, bueno, se sacó el espacio del Zoom de lo que eran esas dos salas, así que, bueno, eso también... Eh, queremos reclamarlo porque es obviamente necesario y significativo para que lo utilicen las infancias y quedaron solamente las dos salas eh, del jardín y bueno, en ese Zoom funciona eh, la sala de música de la escuela primaria cuando hay otros espacios que pueden utilizar, así que bueno, obviamente es un espacio súper significativo que queremos reclamar y que queremos pedirlo. ¿no? utilizar por todo este año y bueno vamos a ver el año que viene qué pasa este así que bueno muchas cuestiones no agregar a mi compañera que las infancias para poder tener educación física de las salas anexas al jardín nuevo que en vez de hacer un jardín nuevo con cinco seis salas y hicieron tres salas que eran las ah, otras dos allá, tienen que pasar por el costado de la escuela primaria bajar una escalera que es realta, súper peligrosa y eh, hay un encanta una rampa. rampa gigante que bueno así como corren riesgo nuestras infancias también corremos riesgo nosotras